Tres desconocidos que se desplazaban en una motocicleta CG color negro atracaron en la mañana de este miércoles a un doctor en el área de emergencia de una clínica del municipio de Dinares. Se trata del médico José Ureña, quien se encontraba de turno en la clínica Doctor Cabral, en la calle Sánchez del referido municipio. El afectado explica lo sucedido. Fue pues como a las 5 y media por ahí. Okay. Eh, vinieron y tocaron el timbre de tres personas